que tiene que ver con la militarización del Walmapu tiene que ver con la persecución política direccionada con estas operaciones de inteligencia que ya las veníamos denunciando con la criminalización, con la aplicación de leyes de excepción la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la justicia militar y ahora la ley de inteligencia, la siniestra ANI esa es la respuesta de las autoridades, esa es la respuesta de los gobiernos de turno. La visita del presidente Piñera a la región de la Araucanía, donde aseguró que sí existe terrorismo. Porque en la región de la Araucanía sí hay terrorismo. Y los que lo quieran negar están tratando de tapar el sol con un dedo. El presidente Jorge Piñera criticó la violencia de las últimas marchas y dijo que los países crecen con unidad. Los países crecen con unidad, con esfuerzo, con compromiso. Los países no crecen con violencia, con bombas molotov, con divisiones. Nuestro gobierno está y va a seguir estando disponible siempre.